¿Qué sucede si yo, vamos a hablar de obra privada, obra privada, entrego la casa, entrego la remodelación, me voy, a los tres meses me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Se está minando el agua. Ok, ahorita voy. Llego y le echo una capita de cemento adicional, dejo que seque y luego le pongo su impermeabilizante. ¿A qué cuenta va? materiales directos. Materiales directos, sí, pero ese es costo, efectivamente, aquí en construcción se rompe con un postulado de devengación contable que dice asociación de costo con ingresos. Cuando hablamos del último punto llamado reclamación de terceros o que nosotros en término mexicano lo llamaríamos garantía, las garantías a mí como constructor, me cuestan, son un costo, cero ingresos. Oye, ¿y eso es correcto? Totalmente correcto. ¿Puedo tener cero ingresos y sí gastos? ¿Sí costo de obra? Sí. Siempre y cuando digamos el concepto de ese costo de obra. Por eso la importancia de que aquí manejáramos una más se llamará garantías no estoy instalando ya nada en la obra la obra ya la entregué pero ahora estoy gastando en la garantía porque faltó ponerle más cemento ponerle una barda más fuerte meterle más refuerzos todo eso es costo de obra y en ese periodo voy a tener ingreso cero y costo de obra Contablemente pareciera algo muy extraño, pero ¿qué crees? Esta norma nos establece que para efectos de construcción es totalmente correcto. Cero ingresos, pero sí una cuenta que se llame costo de construcción, reclamaciones de terceros. Os lo repito, aquí lo llamamos garantías. Oye, yo compré una casa de Infonavit, constructora, se me está minando el agua. ¿Sabes qué? Se están quebrando el baño en cuanto me lo pusiste, me senté y se quebró. Ven, reemplázamelo. ¿Qué dice la constructora? Perfecto, es parte de la garantía. Yo lo compro, yo lo pago, inventario de materiales y a fin de mes, abajo inventario de materiales, arriba, costeo de obras, subcuenta, garantías. ¿De acuerdo, señores? Puede llegar a pasar, tristemente puede llegar a pasar. No, no te imaginas cuánto gastan de garantías algunas constructoras, pero es parte del juego, es parte natural de los tosos que ellos tienen que tener en sus presupuestos, porque llega a pasar. Claro, siempre y cuando entre la garantía en tiempo, porque también hay gente que quiere que le arreglen su casa a los dos años de que se la compraron, y dices, ya, amigo, es un año de garantía. Bueno, en la particular, las obras que yo he visto que hacen decir eh, fracciones en pues tipo Infonavit, son de un año de garantía, no más. Si no, imagínense, toda la vida estaremos reparando esa casa. Entonces, cuando hablo del costo de construcción, en materia prima, material de construcción, mano de obra, nómina, no pero no nada más salarios, todas las prestaciones de esos trabajadores y los gastos indirectos de construcción o otros costos de producción. Todos los otros gastos que sean directamente relacionados ahí y que no sean gastos administrativos. Así es como se integraría. El inventario de materia prima. Bueno, podríamos llamarlo físicamente todo eso que están viendo ahí todo como cuesta la mercancía, como la vemos físicamente, materiales directos. Ahora bien, hay algunos casos, lo que les decía, está nuestra obra en una zona muy alejada, nos toca pagar fletes, no nada más el material, nos cobran un flete, nos pagan, tenemos que pagar una empresa transportista para que nos traiga el material hasta acá, para que nos traiga nuestras máquinas hasta acá, todo eso. Sería parte del inventario de materia prima. Todo eso también. Lo que nos cobren por colocarlo. A ah, lo mejor yo me arreglo con un instalador y le digo, ocupo que me hagas toda la instalación eléctrica, pero yo compro los cables, yo compro los focos, yo compro todo. Tú nada más cobrame la instalación y llega este personaje y ¿Qué crees? Lo que me cobre por la instalación, ¿Cómo se llama? materia prima. ¿Pero es mano de obra? No, señores, porque no es mi trabajador. Ah, ahí está la diferencia. Si yo tengo un trabajador, va en mano de obra. Pero si yo contrato a alguien para que me instale todo lo que es instalación, iría en materia prima. Efectivamente, todo lo que es Pena convencional. Todo lo que son castigos por haber entregado bien o mal en tiempo la obra, ya son gastos. ¿Por qué? Porque ya no se dieron en el momento de la construcción. Cuando hablamos de costo de construcción, decíamos que eran garantías, reclamaciones. Oye, un castigo porque le hiciste mal no es una garantía. Es un gasto porque hiciste mal, mal, tu obra. a esas penas convencionales o castigos por haber hecho una mal construcción, no forman parte del costo de construcción. <coughs> Dirán directamente a gasto. En inventario materia prima van todos los gastos que tengamos que pagar, también para que la materia prima llegue hasta mi zona donde estoy, Impuestos de importación. Si compramos materia de importación. Alguna vez alguien me preguntó. Oye. De esto que pones en la imagen. Pues hay productos muy desechables. ¿Cómo qué? Como este rodillo. Este rodillo para pintar. Lo utilizarás en una. Tal vez en dos obras. Y se acabó. ¿En cuál va a ser costo de obra? Ah, qué bueno que me haces esa pregunta. Porque esto llega a llamarse inventarios permanentes e inventarios temporales a ver señores en una obra, hablando de las tablitas que están ahí se puede rentar la simbra o comprarla tengo una obra 1 tengo una obra 2. Y tengo una obra 3 Compro la Simbra. Vamos a ponerle fechas para que se ponga esto bonito. Cada obra la hice en un mes diferente. Compro Simbra el 25 de enero. La compré. La instalamos. Luego para la segunda obra. La volvemos a utilizar para la tercera obra, la volvemos a utilizar. ¿Pero qué crees? ¿Aquí en la tercera obra pasó algo? Algunos de los pilates de los polines se quebraron. Y tuve que comprar otros 10 polines. Pregunta ¿Estos cincuenta mil van a costo de obra? Y de ser así ¿A cuál obra se la tengo que asignar? A ver señores A la obra uno ¿A la obra 2 o a la obra 3 Hablo de que compré la simbra. La utilicé en las tres obras. Y de esos 150 mil, al último me tengo que comprar otros polines porque se cobraban algunos. A la 1, dice Daniela. Alguien más dice que se prorratea. Otra vez la pregunta, Esteban. El 25 de enero compro simbra, tablitas, polines y demás para cuando las ocupe. Las ocupo en la obra 1 de enero. Las ocupo en la obra 2. Las ocupo en la obra 3. De ahí las tengo. Lo único que me tocó fue comprar 10 polines más. En la obra 3. Pero ahí está todavía la madera. Todavía me sirve. ¿A qué costo de obra le asigno este importe? <coughs> ¿Saben a cuál? A ninguna. A ninguna, no. ¿Por qué no? qué característica tiene materia prima? Consumo. ¿Dónde está la simbra? Ahí está. No se ha consumido. No se ha consumido. ¿Qué es un activo, señores? Un activo es un bien que yo tengo derecho, está bajo mi control y que puedo seguir usando y sacarle más provecho una y otra y otra vez. Dice la, la disposición de la norma de información financiera, del de que espero fundadamente beneficios en el futuro. <ríe> Por tanto, cuando lo compré, este inventario, como todavía la tengo ahí y sigo esperando de esa simbra, beneficios en lo futuro no debía de salir de ahí todo lo que compres que está ahí que todavía no lo consumes que todavía puedes utilizarlo en la siguiente hora, ahí se queda oye si compras 50 toneladas y si consumes 20 pues 20 van a costo y 30 se quedan ahí si compré la simbra la utilicé en las tres obras. Pero sigue ahí. Todavía no es costo de obra. Ah, oye, pero estos 10 polines que compré. Ah, esto es costo de obra tres. Sí, porque a lo mejor decimos, como es obra, siempre debe estar en ceros el inventario. No. Puede haber inventarios de materia prima como esto y mientras esté útil, que nos siga dando beneficios en el futuro, no hay por qué sacarla de activos. Sigue estando ahí. Exactamente, Esteban, hay simbra metálica que dura muchísimos años, muchísimos años. Ah, muy bien. ¿Qué hicimos con estos 10 polines? ¿Por qué los compré? Porque ya se habían quebrado unos. ¿Cuándo se quebraron? En la obra 3. Por eso estos 10 que reponen, que reponen, serían costo de obra en esa obra 3. Ok, si me preguntas, ¿Qué tiene que ver esto con lo fiscal? Todo. Claro, yo te diría, fiscalmente, si fuera persona física, actividad empresarial, o si fuera persona moral, reciclo. ¿Qué deduzco? La compra del material. Entonces esto ya es deducible. En el momento que lo compro ya es deducible, ¿no es así? Pero si hablamos de una persona moral, régimen general, esto todavía no es costo de obra. Y como no es costo de obra, no lo podemos considerar una deducción. ¿De acuerdo? Veamos las diferencias. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Facebook. Estamos hablando hoy de lo que es régimen especial, muy especial, tanto en forma contable y fiscal, de las constructoras, donde hablamos de las particularidades que tienen, y precisamente una de las particularidades es esta, que hay que clasificar nuestro inventario entre productos permanentes y temporales. Este que estamos hablando es un inventario de materia prima, pero permanente. A lo mejor Maestro. Te ¿Sí te escucho? Sí, perdón. Desde el punto de vista fiscal, no sé cuál es su opinión. ¿Qué conviene más este, actualmente para una persona moral ejecutar una obra como reciclo, persona moral o como régimen general? No sé cuál sea su opinión. Mira, depende mucho de cuáles son tus mercados. Me explico, tus clientes. Hoy día, obra privada, generalmente, puedes manejarlo como régimen general. Pero para obra pública, recomiendo reciclo. ¿Por qué? Porque te tardan en pagar y ya tienes que acumular. Entonces, cuando es al flujo, reciclo, me gustaría más como obra pública. ¿Cuál es el problema? El límite de ingresos. En obra pública, los 35 millones no te sirven de mucho. Depende mucho el mercado que le vayas a tirar. ¿A qué te vas a especializar? Si nada más a trabajitos de, bueno, contratos de obra pública de 2, 3, 5 millones, o pues si lo vas a tirar a las grandes ligas, régimen general. Lo último que recomendaría es persona física. ¿eh? Ok, gracias, Mastín. Pues nada. Entonces, hablando de inventarios de materia prima, hay que separar los temporales tabiques, cementos, arenas, materiales de construcción y los que van a quedarse permanentemente ahí porque también puedes de, tú decirme ¿Sabes qué? utilicé la simbra y toda se quebró. Ya no sirve para una segunda obra. Podría ser. Digo, a lo mejor le compraste una madera muy corriente todas las tarimas, todos los polines, todo se quebró o está tan dañado que ya no te sirve y podés mandarlo a costo de obra directamente en la misma obra uno que lo, que, que lo compré también pero para eso debes de tener un soporte debes de llevar un control de inventarios ahí te estoy poniendo los códigos agrupadores para si quieres vincularlos con cosas fiscales inventario de materiales las compras de materiales y los gastos inherentes que te había comentado cuánto desinventera estaba a tu disposición y cuánto se considera costo de obra ¿Pero qué debo de hacer yo para poder demostrarle en algún momento a la autoridad que a lo mejor esta cimbra que compré no la renté, la compré digo, porque si me dices la renté, va derechito a costo de obra, ahí no puedo decir nada pero si la compré la tengo ahí y de pronto le digo a Hacienda, no ya no la tengo se me quebró toda en la obra uno se despedazó todo, ya no sirve, costo de obra. ¿Cómo podría yo demostrar eso? Con un control interno. Hace poquito teníamos un diplomado con el maestro Martín Rojas, donde hablábamos de controles internos. La base es esto. ¿Quiénes de ustedes que manejan obra pública saben de este tipo de cosas? En obra privada también nos lo piden, sobre todo para cuando son las verificaciones que hace el municipio de las obras. Nos piden nuestra bitácora. La cobra es esto, una hoja inicial donde diga cuánto estamos construyendo, en qué domicilio, cuándo empezamos a construir y cuándo esperamos terminar. ¿Quién es el DRO, el director responsable de obra? ¿Quién está revisando? ¿Quién es el dueño del inmueble? Y anotaciones. ¿Qué anotaciones? Señores, he hecho hablar tu imaginación. ¿Por qué te digo echa a volar tu imaginación? A veces un simple dato puede volver deducible una erogación. 9 de abril del 2022. Hoy se instaló, hoy se desinstaló la simbra de madera. Al estar desarmándola, se quebró la mayoría de los polines y las tarimas quedaron muy dañadas, recomiendo vender, no, recomiendo dar rebaja y vender como desperdicio. ¿Quién escribe esto? Bueno, aquí hay un responsable, ¿verdad? Ese responsable es el que va a llenar. ¿Con esto qué estoy diciendo? La desinstalamos, ya nos sirve. Costo de obra. Directo, costo de obra. Mira, estamos hablando que en servicios eh, especiales de construcción sí podría servir ese régimen. Sobre todo, yo te diría, <coughs> vamos a valorar qué tantos ingresos tiene y qué tantos gastos va a tener. ¿Por qué te pregunto esto, Caterin? Porque hay casos donde las erogaciones son mínimas, mínimas. Y en esos casos podría hasta servirle ser reciclo persona física, si los gastos que va a tener son mínimos. <coughs> Ok, en estos casos que me estás preguntando, donde yo hago este texto, lo registro en mi bitácora de obra, ¿Qué es lo que va a pasar? En uno o dos días, voy a tener un ingreso por venta de madera. Mil pesos, quinientos pesos. Es por desperdicio. ¿Cuánto vale el desperdicio? lo que valga. Ahí sí te diría lo que valga el desperdicio. <ríe> Hay casos, <ríe> perdón, tengo un problema en la garganta. Hay casos donde el desperdicio tienes que pagar para que se lo lleven. Así que vamos a pensar que por fin, en buena onda dices, sí pude recuperar algo. Y eso que recibes lo depositas a la cuenta y se va a llamar otros ingresos. Así se manejaría ese ingreso. Pero ¿qué crees? Ya diste de baja toda, toda la simbra, toda la madera. Oye, entonces todo, todo va a costo de obra y lo que recuperemos se llamará otros ingresos. ¿De acuerdo? Porque esto. Hace que directamente lo manda al costo de obra de esa obra. Ahí donde se quebró todo. Ahí donde tronó todas las tarimas. Ahí directamente lo mandamos a costo de obra. Oye, pero ¿qué obra es? Ah, muy bien. Acuérdate que te dije que esta es una hoja de esta bitácora. Y en esta bitácora estoy poniéndole qué obra es. Por tanto, vámonos contablemente. Te dije que ibas a registrar una subcuenta por cada obra. Pues en esa subcuenta materiales Ahí va. Toda la cinta. ¿Qué otras cosas anoto ahí en bitácora de obra? Llegó material de construcción, o sea, con factura 125 de aceros y cementos de la Tlayuda. Que sea. Con esto estoy reconociendo que ya llegó, que no nada más hay un papel físico llamado factura. No, hay una bitácora de obra que dice sí, sí llegó a la obra. Ves cómo estoy vinculando la bitácora de obra, que es un documento de control interno, a una deducción fiscal. Con esto qué estoy haciendo? un punto que le encanta a la autoridad Mascarnos en estos días, que se llama materialidad. ¿Ok? Con eso estoy diciendo que ya llegó el material de construcción. Llegó siembra rentada. Ah, ya con eso estoy diciendo que la simbra rentada del señor Palemal es deducible porque yo estoy reconociendo que ese día llegó Oye, contador, fíjate que estoy viendo que se gasta mucho en cemento. ¿Se gastó tanto cemento en esa obra? Se nos cayó un muro el 9 de abril. Tuvimos que gastar el doble. Este documento llamado bitácora de obra, insisto, lo revisa a veces el municipio, no lo pide también el gobierno cuando hacemos obra pública, pero también puede servirte de control interno puede servirte para que todas esas anotaciones las tengas tú. Y claro, ¿Quién firma? El ingeniero a cargo de la obra, el jefe de personal, alguien que está ahí viendo lo que pasa todos los días en la obra. ¿Cuántas anotaciones puedes poner por día? Todas. Todas las que requieras prudentes. Cuando a veces tenemos problemas las constructoras de materialidad, sacamos la bitácora de obra. A ver, señores, revísame. Me estás diciendo que estoy gastando mucho en cemento, que el margen de utilidad es mínimo. Chécate la bitácora. Ve cuántos problemas hubo, cuántos accidentes hubo, cuántas bardas se nos cayeron, cuántas veces nos dijeron que reventáramos el piso y lo volviéramos a poner. Ahí está en la bitácora de obra. ¿Sí? Y en esa bitácora viene la firma del de la empresa y nuestro cliente, de conformidad de que vio todo eso. ¿Cuántos de ustedes han llenado una bitácora de obra? Si no la tienen, les encargo que la tengan, porque les puede servir como sustento jurídico para muchísimos, muchísimos de esos gastos, porque pensando en lo que me preguntaban hace unos minutos, a veces, en vez de darles un apoyo, nos dicen, te vamos a mandar una factura, y ahí nos transfieres el 10%. Y eso hace que se inflen nuestros gastos. Y que nuestros márgenes sean mínimos, y la autoridad dice, no, te creo que gastes tan poquito, Está la bitácora de obra, amigo. Ahí está la bitácora de obra. Es un medio de comunicación entre las partes donde vamos viendo qué tanto se está llevando conforme a lo que establecimos en nuestro contrato de construcción del responsabilidades. responsabilidad de, ¿sabes qué? Se cayó ahí el muro, no sabemos qué le faltó, pero nos comprometemos el día 9 de abril a levantarlo de nuevo. Listo. Ya está marcado en la bitácora de obra la primera hoja, como la que te acabo de enseñar, que es lo que tienen, los responsables, los responsables. ¿Cuántas hojas va a tener? Las que se necesiten. Las que se necesiten. Exactamente, en algunos casos la maneja el supervisor de obra, en el caso del gobierno federal me ha tocado que viene alguien a cada vez que vienen a hacernos una supervisión, nos piden la bitácora, y se los da el ingeniero a cargo de la obra. En el municipio Generalmente no vienen a la obra, pero sí le dicen al Dereo, al responsable de la obra, ¿sabes qué? Tráela para revisarla, que si vayas haciendo anotaciones. Prohibido dejar en blanco un día, prohibidísimo. Siempre se tiene que anotar algo por día. Se anotan los procesos, las acciones realizadas y las no realizadas. ¿Por qué las no realizadas? A lo mejor puedes decir, llegó material de construcción... Pero como venía con mala calidad, no se utilizó. Así que a las 10 de la mañana dejamos de trabajar y no se hizo nada. ¿Sí? ¿Así? ¿Así se puede hacer? También va registrando avances de obra. Hoy día se terminó de levantar un muro. Hoy oh, ya se instalaron las cuatro ventanas de la, del baño. Ya se instaló todos los baños. Ya se terminó con el material y toda la instalación eléctrica. Vamos con la siguiente fase. Todo eso puede ir en la bitácora de obra todo eso y te puede servir como un elemento de defensa. Hasta aquí dejamos materiales. Mano de obra. Como mano de obra vamos a llamar todo lo que es costo de construcción, pero directamente relacionado ahí, en la obra. Te decía como decía la NIC 11, que estén en la obra. Y ahí ponle nombre, supervisores, superintendentes, maestros, oficiales, chalanes, cerreros, carpinteros, eléctricos, pero que estén ahí en la obra. Al decir, quiero decir que están en la obra y que están bajo mi supervisión. Porque a lo mejor va a llegar un herrero que va a trabajar tres días y me da su factura de su servicio. Eso no va en mano de obra. Va en mano de obra cuando es mi personal asalariado a mi disposición. Lo que decíamos hace unos minutos, todas las prestaciones que ellos conllevan las de ley y las que no son de ley, prestaciones, en fin, todo lo que yo les dé, despensa, vales de despensa, vacaciones, aguinaldo, despidos, todo eso que ellos reciban de dinero y las prestaciones de seguro, de bonos de puntualidad, todo eso va ahí en mano de obra. Son todas las erogaciones directamente relacionados con eso.